Muy buenas tardes, espero estén muy bien, hoy en celebración del Día Internacional de la Paz vamos a compartir cómo cultivar paz dentro de nuestro ser y sé que estarán pensando bueno es un reto ahora que hay tanto estrés o a veces incertidumbre o a veces angustia pero precisamente es cuando más necesitamos la paz como una medicina que nos ayude a recuperar nuestro bienestar, nuestra claridad mental, nuestra energía. Entonces, les invito a que iniciemos con un pequeño ejercicio de paz. Ahí donde estén, suavemente, Vamos a visualizar como si la paz fuera una brisa refrescante que se lleva todos los pensamientos de desperdicio o inútiles. Como si fueran hojas que se las lleva el viento. Pongo punto final a lo que sea que ya pasó. Voy limpiando mi mente con paz. Suavemente reconectando con el presente. Con mi ser en paz Inhalo profundo precisamente la experiencia de hoy que les quiero compartir es una experiencia que he tenido en estos últimos dos días acerca de sentir paz o cultivar la paz mientras he estado meditando, y cómo hacerlo, ¿Cómo, cómo cultivar la paz. Una de las cosas es qué es paz y lo vamos a ir desagregando primero, paz es seguridad. Si yo no siento seguridad, si siento constantemente que algo me puede pasar o amenaza, o me siento en riesgo. Es muy difícil quitar esa ansiedad, ese estrés. Por lo tanto, necesito volver a un sentido de seguridad. Uno no puede controlar, como en la imagen, que alguien diga cosas hirientes. ¿verdad? Y que sean como rayos que quieran lanzarme. Yo no puedo eh, controlar lo que las personas crean o no crean acerca de mí. Pero yo no puedo seguir dependiendo de mi, mi estado interior, mi derecho a estar en paz, de acuerdo a lo que las personas digan o no digan. Eh, yo necesito dejar de, de sentir esa inseguridad acerca de la perspectiva que otros tienen de mi ser. Y puede ser de muchas cosas. Porque las personas proyectan con su mirada sus propios prejuicios, sus propios vacíos. Entonces, yo no puedo transformar mi ser de acuerdo a, lo, a esos vacíos que el otro proyecta en mí. Por eso, yo necesito conocer quién soy yo no a través de los ojos de otros, porque nadie de los demás me puede decir quién soy yo. Nadie de los demás, ni siquiera si yo leo libros, miles de libros, ahí no está la explicación de quién soy yo. Eso es algo que tengo que hacer yo con mi propio ser, nada más en un espacio sumamente privilegiado que me tengo que dar de conexión con mi ser y el, también esto es muy importante porque la seguridad a veces creemos que nos la da en este sentido de de seguridad personal por ejemplo si en mi en mi cédula de identidad dice casada o casado o divorcio a veces eso me da seguridad y cuando de repente dice divorciado ¿verdad? o divorciado, o sea, a veces el hecho de estar en un matrimonio aunque no funcione, creemos que nos da seguridad o creemos que cierto trabajo me da seguridad y en realidad es algo limitado. No es así. O sea, si uno conoce su propio ser con profundidad, entiende que eso que aparece en la cédula como mi estado civil o como la profesión que, es, que estudié o como lo que estoy desempeñando, eso no es constante. Eso no me define. Lo que me define es mucho más profundo. Y si yo de verdad lo descubro, lo que me define a mí, quién soy de verdad y me conozco con profundidad, yo tendría claridad y autorrespeto y autoestima y esas cosas serían como solo algo superficial. Y eso me garantiza estabilidad. Estabilidad es ahora como una palabra muy importante porque... Siento que estamos siempre como en una montaña rusa emocional, sin estabilidad y eso enferma. Al final de tiempo, eso agota, ¿verdad? Además, cuando me conozco, dejo de tener celos y de compararme de lo que los demás tienen, no tienen. ¿verdad? Si alguien eh, tiene alguna cosa que yo no tengo, sentirme feliz de que lo tenga, ¿verdad? Porque cuando yo siempre veo lo que los demás han logrado, lo que tienen, lo que los quieren, lo que sea, a veces tengo la tendencia a decir, ¿y yo? ¿Y yo? Y cuando uno se ve a sí mismo, siempre ve lo que lo, no es lo, lo que uno sí ha logrado, lo que uno sí es, lo que uno sí tiene, porque no se conoce, ¿verdad? Entonces, darse ese tiempo. Es seguridad. Necesito trabajar en mi seguridad personal con mayor autoconocimiento. Otro aspecto que es paz es descanso. Y un descanso real me hace recuperar energía. El descanso es, se refiere a muchos niveles. Poder dormir a la hora que se debe descansar. Eso es demasiado importante para mi organismo, mi equilibrio físico, pero para eso tengo que aprender a descansar mi mente. Y esto implica darme un espacio donde yo paro de pensar en la acción, en las tareas, en qué tengo que resolver y realmente dedicar tiempo a la paz mental, donde yo pueda recuperar equilibrio, bienestar. Por eso les ponía esta imagen, porque vean qué lindo que se siente cuando están todas las piedritas, ¿verdad? Unas sobre otras y no se caen. Porque si yo tengo equilibrio, yo puedo continuar con motivación, con ganas, con energía, eh, con buen humor. Pero cuando estoy con cansancio, cuando no paro, cuando no me doy espacio para realmente tener paz en mi mente, yo no puedo estar como esas piedritas. Yo voy a estar de mal humor, voy a estar irritable, desconcentrado, desconcentrada porque me falta descanso. Y el descanso no es solamente irse a la montaña, a la playa, donde ustedes quieran. El descanso es darme un espacio de paz mental. Por eso la meditación muchas veces es un descanso. Y no cuesta, o sea, no hay que pagar, uno lo puede hacer en cualquier momento. Paz también es algo que es sumamente importante, es aceptación completa de todas las escenas de mi vida. Esto implica aceptación completa de mi propio ser y de mi vida. Hay cosas que nos vienen. Yo tengo que aceptar, por ejemplo, que en mi caso, aunque yo entrene, ¿verdad? Desde pequeñita quería entrenar y de repente tengo algo físico que me hace que yo no pueda ser buena deportista, <ríe> aunque me encantan los deportes, pero no puedo, o tal vez me encanta cantar, pero algo pasa que no sintonizo, ¿no? Entonces está bien, acepto que esas no son mis, mis habilidades o talentos, que puedo desarrollarlos tal vez con mucho empeño, pero yo tengo otras habilidades, tengo otros talentos con los que también vine y aceptar que los tengo, aceptarme así cual soy, aceptar que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido real, ha, lo he vivido, ha sucedido, pero eso me ha hecho de alguna manera crecer, madurar y aceptar la vida tal cual es. Es un paso tan importante. Siento que cuando uno acepta las cosas, el 50% del sufrimiento se va. Porque el estar siempre como, como en rechazo a la defensiva, como no, no pudiendo de verdad decir sí, así es. Esto es como es. Uy, es un alivio absoluto. ¿Verdad? Y eso nos, desde esa aceptación, podemos empezar a transformar lo que haya que transformar. ¿Verdad? A veces el mismo ego eh, nos, nos impide aceptar algo que tengo que aceptar, pero tengo que decirle al ego, mira, está bien, nada te va a pasar. Vas a estar protegido, vas a estar bien, porque lo que eres... Es, es eterno. El alma que eres siempre lo vas a hacer, pero siempre se puede mejorar. Entonces uno se tiene que dar ese confort al propio ser y tal como esta imagen, ¿verdad? De repente uno decirse, sí, está bien, <risa> ¿verdad? No, no tengo que defenderme más, no tengo que, que rechazarme más, ¿verdad? Eso también es paz. También paz es aprender a llevar el ritmo. A ver, en la naturaleza tiene un ritmo. Una vez eh, leía que incluso como el ritmo de las olas, ¿verdad? Que van y vienen, van y vienen. Es un ritmo. El ritmo de, de, de las eh, temillitas cuando empiezan a crecer tiene su ritmo. Toda la naturaleza tiene un ritmo. Si uno va fuera del ritmo, hay desarmonía, ¿verdad? Y se escucha mal y en, en, en una música. Y para que haya un ritmo adecuado, para que se suene armoniosa una sinfonía, requiere espacios de silencio. ¿Verdad? Requiere tocar así, tata, y después silencio, después seguir. Mismo, lo mismo para yo armonizar con el ritmo de la vida, necesito silencio, que para mí va asociado también con paciencia, para escuchar el ritmo. Paciencia. Y eso para mí me hace automáticamente armonizar. Eso requiere escucha. Pero la escucha, que es una escucha intuitiva, no es escuchar con mis oídos, es escuchar con el corazón. verá ¿Qué es el llamado del tiempo? ¿Qué es el llamado de la naturaleza? ¿Qué es el llamado de mi propia alma, de mi propio ser? ¿Cuál es el llamado de Dios? Escuchar con paciencia. Y si tengo que hacer una pausa de la corre, corre en que estoy en mi vida, para poder escucharme, escuchar la vida, escuchar en qué momento estoy, eso me hace conectar con mis necesidades, con lo que yo necesito en este momento para estar en paz. Armonizar conmigo. Porque a veces ustedes saben que el cuerpo necesita algo. La mente necesita algo y el corazón necesita algo. Si no se lo doy, yo voy a desafinar. Necesito darme lo que, lo que yo requiero. Entonces, si ustedes hacen una pausa en este momento y se observan, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi mente? ¿Qué necesita mi corazón? Luego Puedo hacer lo que viene. Que paz es respeto en la relación. O sea, cuando yo estoy en armonía con mi ser y me estoy dando lo que necesito, yo puedo interactuar con ese amor. Vean ustedes que no es fácil a veces interactuar cuando uno mismo no está armonizado consigo mismo, ¿verdad? Con otros, peor. <risa> ¿Verdad? Entonces, por eso en los instrumentos, primero cada uno tiene que afinar, ¿verdad? Para luego sonar en conjunto muy bonito. Pero si alguien no afinó, aunque todos los demás estén tocando perfecto y sus instrumentos suenen bien, no va a sonar bien la obra, ¿verdad? La musical. Entonces, cada uno de nosotros tiene que afinar primero y luego. ¿Cómo yo puedo mejorar la convivencia con otros? O sea, yo puedo dar más respeto. ¿Cómo sería si yo realmente siento que los demás son corazones latiendo? Son seres valiosísimos, son seres importantes, son seres creación divina. ¿Cómo sería si yo a cada ser lo veo así? Con esa mirada de respeto. ¿Qué diría del otro? Si yo lo veo como un corazón latiendo. No con todos los prejuicios, mis opiniones, mis críticas. Porque a veces es, nuestra mirada es tan cargada de basura. No tiene que limpiar la, la visión que tiene otros. Y así puedo interactuar con ética con verdad. Es decir, voy a interactuar con el corazón del otro, no con lo que yo critico del otro. Y eso a veces no es fácil, porque a veces ya se convirtió en un patrón, ¿verdad? Cuando uno convive con una persona, con la familia mucho tiempo, de repente no veo la, el valor que tiene. Ya me acostumbré a... A ver solo defectos, de no la, la belleza del ser. Por eso tengo que limpiar en la mañana temprano mi perspectiva de los demás. Y decir, hoy yo realmente voy a proponerme respetar a todos. Tal y como son. Y que de mí solo salgan palabras de respeto. Palabras bien dichas, con conciencia. ¿Se imaginan? ¿Cómo será nuestra interacción con otros? También paz es ser. Sencillamente ser. Sin barreras, sin prejuicios. Como un ser absolutamente puro, libre, sin deseos, solo luz. Paz. Para mí, esto es una de las experiencias de meditación más profundas. Llega la conexión a tal nivel que uno se siente absolutamente libre. Y esa libertad está muy asociada con una paz eterna, con una paz espiritual. Y uno requiere... Una, o sea, naturalmente uno se va concentrando cuando uno simplemente se propone con determinación a sentir al ser. Solo luz. Una mente limpia, pura, solo paz. Y así siento... Lo que usualmente en Brahma Kumaris decimos Om Shanti. Soy alma de paz. siguiendo cada vez más en ese estado de profunda paz, llegamos a que paz es conexión. O sea, cuando uno está en paz se siente conectada con Dios con el hogar o con el Ser Supremo. Cuando uno no está en paz, uno se siente con ganas de aislarse, con ganas de no estar conectado conectado. Pero nosotros todos estamos conectados, solo que no nos damos cuenta que hay un hilo sutil de amor que siempre existe y es un amor que no, no es condicionado es un amor eterno, es un amor puro, elevado, que no tiene límites. Entonces sentirme en paz es recuperar ese nivel, ese estado donde estoy solo con el Ser Supremo. Donde no hay cambios, donde no hay ruidos, donde hay total silencio en mi hogar, donde el alma está en paz. Rodeada de la energía pura de paz, de la fuente, del ser supremo de Dios. Sentir que esta paz, esta conexión sana. Sana mi ser. Todo eso que me hacía sufrir, que me daba miedo, todo eso se sana. En paz. Porque estoy conectado, conectada, con ese amor ilimitado, tan puro, tan dulce, constante, elevado, del alma suprema. Y así, vuelvo a mi estado, original en el lugar de paz. Entonces espero que hayan disfrutado de la experiencia, que ustedes de verdad lo tomen como, como la paz, como, como, como esa, tanto meta, pero como esa dirección, esa, esa valor, ese poder que esté aquí. Cada momento, yo sé que nos encanta la paz, pero la verdadera paz.